Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta semana Ibercultura Claxo, que dio inicio el día de ayer en este encuentro de Memorias Vivas, Archivos Comunitarios en Pandemia, organizado evidentemente por Claxo y el Programa de Cooperación Intergubernamental eh, Ibercultura Viva. Eh, tras la magnífica mesa inaugural que se llevó a cabo el día de ayer con la participación de Tircio Escobar y Gabriela Pulido, ¿no? en la que se discutieron conceptos sobre patrimonio y memoria y el rol que los agentes locales tienen ¿no? en la preservación, circulación y resignificación de las memorias, en este conversatorio, el primero, ¿no? el, el primero en esta semana, eh, vamos, titulado Archivo Comunidad e Historias de Vida, el Patrimonio Cultural en Función del Desarrollo Comunitario, reflexionaremos desde algunas experiencias comunitarias desarrolladas en el espacio iberoamericano sobre la manera en que las memorias vivas, la experiencia social y las estrategias de preservación y circulación del patrimonio cultural tanto material como inmaterial, han incidido en el desarrollo comunitario y en los procesos justo de resignificación histórica en el presente. Eh, para ello nos acompañan desde Argentina, Julieta Ortiz de Rosas y Analia Bernardi, de Ferroguay Museo Taller. Desde Brasil nos acompaña eh, Lucas Lara, director de museología del Museo de Pessoa, espero haberlo pronunciado correctamente. Eh, asimismo, desde Colombia nos acompaña Luis Gender Martínez Cañate, eh, del archivo audiovisual y sonoro de Palenque, mi Congo Mi de Palenque. Eh, el, mi. El, ah, Monicongo. perdón, Monicongo mi. Monicongo mi de Palenque. Y nos acompaña desde México y, eh, Eliel Eliel Cruz Ruiz de Tamix Multimedios, desde Tamazulapa en Oaxaca. Y, bueno, estaba programado también que nos acompañara eh, Inti García Flores, del archivo Renato García Durantes, también de México. Pero, bueno, por problemas de conectividad en el lugar donde se encuentra, eh, no ha sido posible conectarlo adecuadamente. Va, esperemos que pudiese hacerse a ver si en el momento que le toca podemos conectarnos. Y, bueno, eh, quisiera, entonces, comenzar esta mesa. Eh, les comento nada más, les, les recuerdo que cada uno cuenta con 15 minutos, en los cuales, pues, agradeceremos. Nos compartan ¿no? una breve reseña del, del proyecto que encabezan, pues, sobre todo para darlo a conocer entre todos aquellos que nos escuchan en este momento, en esta transmisión en vivo, eh, que, nos, que nos compartan justo cómo ha incidido ¿no? en el desarrollo local comunitario y cómo se han visto afectados por la pandemia así como las estrategias que han implementado para garantizar la continuidad, pues, del encuentro entre las personas y los agentes que es tan necesario para esta labor que desarrollan. Bueno, iniciamos con Julieta y con eh, y con Julieta y con, con Analía. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes para todos, todas, todos. Hola, buenas tardes. Nosotras somos Julieta y Analía. Trabajamos en el equipo de trabajo de Ferro White Museo Taller, integramos el área educativa y también estamos acompañando los proyectos que se vienen gestando, proyectos comunitarios, desde el taller Prende. Un poco vamos a tratar de, de presentarlo brevemente para dar lugar a, a la conversación. Estamos transmitiendo desde este lugar, que, que es la sala principal del museo, ubicado en el puerto de Ingeniero White, Argentina, en lo que fue el taller de mantenimiento de una usina eléctrica que fue completamente desmantelada en los años 90. Y los objetos que aquí guardamos, herramientas, documentos y fotografías, provienen de espacios del ferrocarril y fue obra de un grupo de trabajadores que en el momento en que se estaban privatizando las empresas ferroviarias, se encargaron de recuperarlos. Hoy muchos de esos objetos eh, están guardados en, en el espacio de, de conservación que le llamamos el almacén y aquí vamos a compartirles con ustedes una fotografía, en este lugar eh, a donde llegan los objetos que son inventariados y fotografiados y luego clasificados y ordenados en estas estanterías podemos encontrar desde bocinas de, de locomotora eh, canastos de maquinistas y también ropa de trabajo, en este lugar eh, las condiciones de, de luz, de temperatura y de humedad están controladas para que aquí puedan alargar su vida todos estos eh, objetos. Pero un poco eh, desde el 2004 año en que fue fundado este museo, la pregunta eh, para explicar cómo funcionaban y para qué servían cada una de estas herramientas, llevó a implicarnos y a ponernos en relación con un montón de personas, de trabajadores como estos que vemos en esta foto, amigos ferroviarios, que nos explicaron para qué servían, cómo se usaban, pero también nos dieron, eh, nos contaron sobre la vida en un día de taller en el ferrocarril, en el puerto o en las usinas. Un museo-taller para nosotras es eso, es un espacio que no solamente conserva, preserva y exhibe objetos que provienen del pasado, sino que también implica a a las personas que habitamos este espacio, en la producción y en el uso de este acervo patrimonial. A lo largo de estos años, de estos 17 años de, de trabajo, en donde hemos ido cambiando también las, las preguntas, hoy en ese almacén hay un cartel luminoso que, que nos recuerda o nos plantea que acaso en un museo-taller solo es posible conservar aquello que se transforma y que solo somos dueños y dueñas de aquello que se comparte. Un poco lo que vamos a, a compartirles hoy tiene que ver este, con eso y con lo último que ha estado pasando en nuestro lugar. Bien, y así como recién Analia les, les relató un poco lo que son los, los orígenes de, del museo y cómo desde un principio el trabajo fue o intenta ser eh, en lo cotidiano y en comunidad, contarles que en los últimos años la, el trabajo comunitario se desarrolla desde el Taller Prende. Es un taller que funciona en una de las salas recuperadas de la ex cocina General San Martín, un castillo que está acá en el puerto de Ingeniero Guay. Y, y este grupo se conformó en el año 2015. Esa foto que les estamos mostrando es el interior de, de, de esa sala, de ese taller, y decirles que hoy eh, los vínculos afectivos más, más importantes tienen que ver con un grupo numeroso de, de familias que viven acá en el mismo barrio en el, en el que compartimos, que es el barrio de Boulevard, y, y que hoy por hoy eh, son los vínculos con los, con los cuales estamos generando las ideas y generando los proyectos. Y que para nosotras y este taller prende, es un lugar en el cual hacemos cosas, producimos, eh, participamos en talleres de serigrafía, de, de corte y confección, eh, hacemos producciones de distintas, de distintas cosas, pero que para nosotras fundamentalmente es un lugar de encuentro. Por eso ahí también eh, queríamos mostrarles en la foto que es un lugar en el cual nos, nos encontramos a comer, a desayunar. Eh, a charlar y, y de hecho es el lugar en el cual un montón de las, de las ideas que vamos teniendo y los sueños que, que, que nos mueven se, salen desde ahí, desde, esa, desde ese rinconcito de la usina. Y, y bueno, la, la cuestión yendo a la, a la temática de este conversatorio es, ¿qué estuvimos haciendo con este conjunto de familias durante la pandemia? Y, y decirles que que en un principio, eh, obviamente, que como a todos los que estamos acá, la incertidumbre marcó un poco ese comienzo de la pandemia, pero que le fuimos encontrando la vuelta para no abandonar las, la, los sueños que teníamos antes de, de que nos enteráramos que, que esta catástrofe se, se, se, se avecinaba de alguna manera. Eh, así que todo un poco tuvo que ver con eso, con no, no abandonar lo que queríamos hacer en ese año y, y de encontrar traerle la vuelta para poder eh, concretarlo. Bueno, en esta fotografía les mostramos una, una red en, de, de, esto, de distintos proyectos que están todos articulados como un rizoma. Eh, solamente vamos a compartir tres de ellos que todos se desprenden del PREN, de, de los chicos, de las chicas y de las familias. El primero de esos proyectos tiene que ver con esta idea que que teníamos en el 2020 de hacer una huerta comunitaria en el museo pero que dada el contexto de pandemia se transformó en 40 huertas familiares y aquí vemos a Titi, una amiga del museo mostrándonos sus habas, este, este proyecto implicó que tanto chicos, chicas y todas sus familias bueno, se pusieran a trabajar en sus patios, a, a trabajar la tierra, a buscar de pronto un cajón donde sembrar, a, a poner esas semillitas de lechuga, de habas o de albahaca, y también de esperar a que crecieran y, y cuidarlas hasta poder eh, transformarlas en nuestro alimento. De ese proyecto también surgió otro en, en vinculación con las verduras que tiene que ver con convertir al museo en una sede para distribuir eh, bolsas de verdura de producción local de, de aquí cerca de la, de la región, verduras de estación que se comercializan a un precio justo eh, y muy económico, y esto es importante destacar en un año donde aquí en Argentina ha habido muchísima inflación, así que poder sostener este precio a lo largo de muchos meses fue fundamental para muchísimas de las familias que, que se fueron sumando. Y a partir de esta entrega periódica de bolsas, generamos otro proyecto que se llama ¿Qué te saca la raza? Es un recetario colectivo en el que vamos compartiendo qué podemos hacer con el brócoli o la selga que llega en, nuestras, en estas bolsas, pero donde también se van compartiendo otros saberes y otras memorias familiares. Y el último de los proyectos y es un poco el que nos trajo hasta aquí, hasta Ibercultura, tiene que ver con este horno de barro, porque el año pasado, junto con otras este, instituciones del barrio, el jardín, la sociedad de fomento y la universidad, nos presentamos a la convocatoria de apoyo de redes, desde Creando Puentes, eh, pudimos realizar una serie de talleres de autobioconstrucción y pudimos aprender a fabricar, a hacer un horno de barro y también estufas de barro y, y de esa manera ensayar un modo alternativo de, de, de vivir y de y de suplir algunas necesidades como es la de abrigo en, en nuestra localidad. Bien, y yendo un poco a la pregunta de, de esta, este conversatorio, ¿no? ¿Cómo su exper experiencia ha incidido en el desarrollo de su comunidad? Eh, nos pasó con Analia cuando intentamos bajar a palabras eh, los distintos proyectos, es que no encontramos una respuesta, sino que que quizás es como una sensación tal vez compartida, pero sí hay algunas eh, observaciones o algunos pensamientos provisorios, contingentes, eh, que son los que hoy queremos poner en común ¿no? y, y que están de alguna manera en, en proceso, ideas que, que las estamos teniendo muy en este, en este presente. Y, y una de ellas es esta idea del museo como puente, idea de la red, y es algo que, que lo vamos interiorizando, ¿no? En cada nueva experiencia. Y es esto de pensarnos como museo dentro de una comunidad, no estoy diciendo nada novedoso, pero pensarnos dentro de un conjunto de colectivos, de organizaciones y estar a disposición en esa red de, de, de colectivos. Y, y transmitir con qué recursos contamos, con qué grupo de trabajadores, de trabajadoras, eh, con qué recursos físicos, eh, dejarlo todo a disposición de lo común y, y quizás ir abandonando esa idea de que estar en el centro de, de, o a la vanguardia de un montón de ideas, quizás el, el, term, el trabajo eh, deja de ser potente. Y, y en el caso de la, de la experiencia de creando puentes y lo que fueron los talleres eh, de, de los hornos y, y de las estufas, un poco eh, lo puede se puede visualizar a, a partir de esa experiencia. Eh, y en un segundo lugar, también pensar esta, esta idea del cuidado de los demás y el cuidado de la tierra, como algo que también cada vez estamos debatiendo más. Esta idea de que, bueno, cada vez se habla más ¿no? de, de la palabra del cuidado, cada vez tenemos como más conciencia de lo que significa esto de ocuparse de, de las personas. Y, y decirles que durante la pandemia, en articulación con, con organizaciones de acá del barrio, Fuimos viendo cómo eh, mujeres y, y vecinas sostenían ahí las instituciones que ya venían dando respuestas a distintas cuestiones sociales, pero que en el contexto de la emergencia eso se, se consolidó. Y, y lo que fuimos viendo es que eh, estas mujeres de alguna manera priorizaron lo que es la salud comunitaria, quizás en, en relación con la propia salud. Eh, y eso es algo que, que nos lleva a, a, a esto, a poner el, el cuidado de la vida de los otros en un lugar de, de preponderancia y, y que pensamos que el cuidado tiene que, lo tenemos que recibir todo el tiempo, lo tenemos que dar y que con las prácticas que vamos teniendo, ahí por ejemplo estamos eh, compartiendo la foto de, de, del invernadero que tenemos en el museo, cómo vamos cuidando también de la tierra ¿no? y, y un poco las experiencias que, que tratamos de desarrollar tienen que ver con esto, con con cuidar la tierra, con cuidar los plantines, con ver cómo eso va creciendo y, y cómo de a poco, en ese horizonte que tenemos de comunidad, nos vamos volviendo de alguna forma una sociedad cuidadora, ¿sí? Así que eso es más o menos por ahí. Hay otra conclusión que también queríamos compartirles. Y el último punto, y ya para ir cerrando, tiene que ver con, con esa frase que, que habíamos mencionado hace un rato, de que solo somos dueños y dueñas de aquello que se comparte, y estos tres proyectos eh, fueron también ocasión de, de poder poner en común y de compartir, decíamos, memorias de, de otras huertas que hubieron aquí en otros tiempos, pero también de saberes que se van aprendiendo en, en la prueba y en el error, eh, en la práctica eh, misma. Y, y de esa manera sentimos que, que hoy estamos generando y gestando esto, archivos, memorias, que estamos generando estas cosas valiosas que a la vez es, es necesario eh, cuidar. Y que hoy de pronto, un espacio de, de conservación, eh, tenemos por un lado ese almacén que les mostramos al principio, en donde cuidamos a los objetos de la luz y de la temperatura y de la humedad, y por otra parte tenemos este invernadero que está recién estrenado, en, el, en donde justamente la luz y la humedad y, la, y el calor son necesarios para que estos plantines crezcan y se desarrollen y luego los podamos compartir entre las familias eh, que estamos participando. Y de esa manera sentimos un poco que la tarea del museo tiene que ver con articular y también hacer de, de puente y de transmisión entre ese pasado, que todavía eh, sigue potente en la medida en que nos interpela, pues el pasado sigue estando lleno de novedades y este presente en donde nos podemos apropiar de esta historia y transformarla. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta Analía Interesantísima la experiencia que nos comparten. Eh, bueno, ahora cedo la palabra a Lucas Lara, del Museo de la Persona. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, empiezo pidiendo perdón porque hablaré en portuñol, espero que me comprendan. entonces es un gran placer eh, para nosotros estar acá con ustedes, en nombre del Museo de la Persona agradezco la invitación y hice una pequeña presentación, voy a compartir mi pantalla. quando princípio, sim. Então, eu sou Lucas Lara, sou o diretor de museologia do Museu da Persona, que é um museu aqui de no Brasil, mas é um museu universal, porque somos um museu virtual eh, dedicado ao registro, preservação e difusão de histórias de vida. O Museu da Persona eh, é fundado em 1991, então é um dos primeiros museus virtuais do mundo, Uh, e se dedica justamente a preservar e registrar histórias de vida de toda e qualquer pessoa que tenha interesse em ter, em ter sua história eh, registrada e preservada. Ao longo dos mais de 30 anos do Museu da Persona, eh, constituímos um, um acervo, uma coleção com mais de 18 mil histórias de vida, eh, e o aspecto, o aspecto colaborativo é o mais marcante da atividade do Museu da Persona. para Além de sermos um, um museu virtual, eh, nossa principal característica é ser um museu colaborativo, um museu das pessoas, porque no Museu da Persona qualquer pessoa pode participar, Uh, fazendo uh, três papéis diferentes. Então, todos uh, nós podemos entrar no sítio do Museu da la Persona, museodapessoa.org, e navegar, visitar o contenido das coleções. Mas podemos também uh, criar um login e uh, contar minha história. Então, temos uma ferramenta, uma herramienta uh, virtual chamada Conte Sua História. Então, as pessoas podem contar suas histórias pessoais ou histórias de pessoas de sua comunidade, de sua família. No terceiro nível, qualquer eh, pessoa pode montar suas próprias coleções virtuales. Então, vocês posso navegar, e eh, descobrir eh, histórias na plataforma, selecioná-las, eligi-las que mais me, me, me têm interesse e criar minha coleção temática. E para que tenham uma ideia do nível, do aspecto colaborativo, em 2020, ano eh, passado, o eh, equipo, equipo do museu criou e registrou eh, cerca de 130 histórias de vida em projetos de memória diversos. E eh, recebemos, no mesmo eh, período, mais de 800 histórias enviadas por as pessoas que utilizam a plataforma. Al mismo tiempo, organizamos cinco exhibiciones virtuales y recibimos 24 exhibiciones creadas por los usuarios. Entonces, la plataforma del Museo de la Persona, el Museo de la Persona, solamente existe por conta de la participación de las personas, comunidades, organizaciones que utilizan también de, de esta plataforma. Y nuestra misión es justamente valorar a cada pessoa, fazendo da história de sua vida um patrimônio da humanidade. Então, trabalhamos por pela promoção da diversidade em contraposição, em combate às diversas formas de intolerância. Então, se paramos para pensar que nós, todos nós somos únicos, então, nós somos todos extremamente valiosos e insubstituíveis. Então, é por esta missão, esta é a visão do trabalho do Museu da Persona. Y tenemos un, una colección con más de 18.000 historias de vida y más de 60.000 eh, fotos de documentos digitalizados, porque eh, es... hace parte... De... ¿Sí? Vale. Eh, eh, hace parte de nuestra metodología que las personas, cuando contan sus historias, son estimuladas a traer o a pensar o a elegir cerca de 10 fotografías que sean importantes para ellas. Entonces tenemos una de las mayores colecciones sobre la historia de la vida privada en Brasil. Eh, en el, los últimos tres años tuvimos más de eh, 2 millones de accesos en nuestra plataforma y más de 280 proyectos eh, ejecutados, creados. Y una acción muy importante eh, dentro de, del Museo de la Persona son las acciones educativas, eh, eh, he traído una de ellas como ejemplo, que es todo lugar tiene una historia para contar. Entonces es un, es un programa de entrenamiento de escuelas y grupos de comunidades, comunidades eh, como todo, para que juntas lleven a cabo un proyecto de preservación de la memoria y conocimiento local con historias de vida de los habitantes. Entonces estudiantes y profesores reciben una formación para que elijan a alguien o varias personas de la comunidad para ser entrevistadas. Los estudiantes, los alumnos, hacen las preguntas, y deciden posteriormente cuáles serán los trechos, los pedazos de las historias que serán utilizadas en una exhibición virtual o en una publicación, y acá tengo un, un, un ejemplo de un producto cultural, entonces un libro creado a partir de las historias de personas de la comunidad que fueron entrevistadas por los niños. Entonces los niños hicieron dibujos eh, con pedazos, con momentos de, de la vida de las personas entrevistadas, y eso generó una publicación en una exposición, que, eh, una exhibición que permaneció en la ciudad. Então este é um exemplo de, de trabalhos utilizando as histórias de vida. Então, por um lado, eh, trabalhamos lá a equipe, a equipe do museu trabalha eh, através do registro, preservação em nossa coleção e difusão das histórias de da vida através de nossa plataforma, do website, de produtos culturais diversos como livros, exibições, formações. Pero por outro lado, envolvemos, envolucramos lá a comunidade para que ella misma eh, reciba, en fin, sea instruida eh, en nuestra metodología y pueda, pueda eh, crear sus propios proyectos, pueda de, de desarrollar sus propias eh, creaciones a partir del uso de las historias de vida. Y, y eh, la forma como hacemos esto es a través de la utilización de nuestra metodología, que es una tecnología social de la memoria. Entonces, tecnologías sociales eh, son un concepto eh, internacional y universal que dice respecto al uso eh, de herramientas, conceptos técnicas para enfrentamiento de desafíos colectivos. Eh, para ser, ser una tecnología social, tiene que tener un alto impacto, a bajo costo y sea simple de, de escalar, de multiplicar. Eh, nuestra es una tecnología social de la memoria, entonces, son, son conjuntos de técnicas, de herramientas, como eh, he mostrado a, a ustedes, para que las comunidades personas puedan hacer el registro, el recuerdo de sus historias de vida, y puedan utilizar estos registros para crear eh, cosas en su comunidad, que hagan sentido para su grupo, su comunidad. Entonces, la, la tecnología social de la memoria está estructurada en algunos pilares, ¿sí? Entonces eh, yo necesito movilizar, movilizar mi comunidad e involucrando mi comunidad yo planeo las actividades, decido, elijo las personas que serán entrevistadas o qué eh, haremos y eh, a través de este planeamiento vamos a registrar las historias. A partir del registro de las historias puedo organizar el contenido para que sea socializado a través de productos culturales, y que esto aconteça eh, de otras maneras, de otras formas, y que yo pueda eh, movilizar otros grupos para que hagan lo mismo. Y en medio de la pandemia, eh, con la imposibilidad de estar presencialmente en estas comunidades, eh, lo que hicimos fue eh, transformar la metodología en una plataforma online, eh, también. Entonces, creamos la idea de Núcleos Museo da Persona, un proyecto de multiplicación. Entonces, hicimos la formación, formación el eh, año pasado, 2020, de 10 museos en el estado de São Paulo, acá en Brasil, para que cada uno de estos museos pudiese utilizar historias de vida en sus actividades. Y a partir de esta primera experiencia, Agora estamos no processo de formação de mais de 20 organizações ao redor de todo o Brasil, para que elas também possam utilizar a metodologia para criar eh, projetos junto eh, com suas comunidades, envolvendo invo suas comunidades. É e mais do que isso, fazendo parte de um grande núcleo, uma rede de organizações que utilizam as histórias de vida, que acreditam no potencial que as histórias de vida têm de cambiar a, a sociedade. E aqui trago alguns exemplos de organizações que já fazem eh, parte da rede de núcleos do Museu da Persona. E temos acá museus de território, ecomuseus, eh, espaços de memória comunitária, mas também eh, espaços de memória de organizações eh, privadas e públicas, e que já fizeram eh, eh, algumas atividades ano passado, então, Museu Casa Maria Antônia é um centro de memória que trabalha com memórias da ditadura, acá em São Paulo, Brasil, e que há utilizado histórias de vida para complementar suas exibições físicas. Geo Histórias é um museu de mineralogia que há utilizado histórias de vida de pessoas que trabalham no museu para, de cierta forma, crear una experiencia más inmersiva en las exposiciones. Entonces, entender la historia de la organización a través de la historia de las personas que trabajan en la organización. El Museo de Jabuticabal en el interior de, de, de São Paulo, ha creado un proyecto para entrevistar músicos de la ciudad y hizo una bienal de arte a través de la utilización de estas historias. Entonces, son algunos ejemplos de cómo la utilización de la metodología del museo eh, ha ayudado a otras organizaciones a desarrollar proyectos eh, que tengan la persona en el centro. Para nosotros no hay posibilidad de hacer cualquier cosa que no sea involucrando la comunidad, involucrando las personas. Entonces, para empezar, creo que es eso. Eh, perdón por mi portuñol, pero estoy acá a disposición. Muchísimas gracias, Lucas. Muy interesante el planteamiento. Eh, ya retomaremos, recapitularemos al final entre estas experiencias que nos han compartido. Eh, bueno, cedo la palabra ahora a. a, a el, perdón que se me, se me fue el nombre. Cedo la palabra entonces al Museo, bueno, el Archivo Audiovisual, ¿no? Mon, Monicongo Mi de Palenque, ¿sí? Con Liz Gender, Luis Gender Martínez que nos platique un poco de esta experiencia adelante eh, así na potable para todo enú y pa todo más gente lo que está suto puede trate lo que suto ten web eh, para traducción me dan a palenque eh, nada yo soy del de colectivo de comunicación de cuchasuto la palabra cuchasuto la cogemos de nuestra lengua materna nosotros en nuestra comunidad tenemos nuestra propia forma de hablar y esta palabra traducida al español escuchen porque nosotros queremos que nos escuchen entonces desde el año 2001 que se forma el colectivo de comunicaciones de Asuto, con un grupo de niños en ese momento se, se llamó chaqueros de paz es más que todo mensajeros de la paz eh, empezamos a formarnos en, en primera instancia en la parte radial. Eh, los pelados se formaron en eso. En el año 2000, cuando, cuando la violencia atropella nuestra comunidad, en el 2001, pasamos a hacer también comunicación, ¿sí o qué? Yo, hago parte, yo entro a, a ser parte del colectivo en el año 2010, en la parte de producción audiovisual. Y desde entonces nosotros como, como colectivo tenemos el objetivo de poder primero contar nosotros mismos nuestras propias historias, porque a la comunidad desde los años 70 empezaron a llegar realizadores, fotógrafos, eh, investigadores, una serie de, de personajes a la comunidad, sacaban la información y pues le daban su propia interpretación. Como por ejemplo, nosotros tenemos el ritual de Lumbalú, que consiste... Eh, hacer, danzar alrededor del, del, del féretro cuando está, cuando lo estamos velando en los hogares y entonamos unas canciones con las cuales eh, ayudamos al alma a salir del cuerpo y retornar a África, porque para nosotros los palenqueros consideramos que después que nos morimos, nuestra alma vuelve a África. Eh, ese, ese, ese ritual fue malinterpretado y decían que nosotros, pues, cuando se moría alguien, cantábamos, y cuando eh, nacía un niño, pues llorábamos, cosa que es errónea. Entonces, desde, desde el colectivo queremos nosotros poder contar las historias de Palenque y que se darle la, el verdadero sentido. ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo es salvaguardar y mantener la cultura de Palenque en el tiempo a través de los procesos audiovisuales. En Casa de Cultura es nuestra, nuestra sede. Tenemos ahí, estamos al frente de tres espacios. El centro de medio, que es este lugar donde me encuentro, donde eh, nos sentamos y, y creamos toda esa lluvia de ideas para luego salir a, a la producción en campo. Luego tenemos el, pro, el proyecto de radio, que es, es, es nuevo. Estamos intentando hacer una radio comunitaria donde podamos comunicar lo que pasa al interior de la comunidad y que no solo quede en Palenque, sino en las zonas aledañas se pueda conocer lo que pasa en Palenque y difundir lo, lo que pasa en, en estas comunidades, ¿no? Y el tercer proyecto, que es el que nos convoca en estos momentos, que es el, el Centro de Archivo Audiovisual eh, Monicón Gomí de Palenque, que este fue creado en el, en el 2000 en el 2015 teniendo en cuenta de qué eh, la cultura es cambiante las costumbres son cambiantes la comunidad va evolucionando y va cambiando eh, hay cosas que, que, no, que no que los telados que vengan a, atrás no van a poder conocer de, de, con es, con esa intención nosotros creamos este proyecto archivo audiovisual y nada en qué consiste el archivo eh, en salvaguardar toda la imagen que tenemos y que todo lo que se ha grabado de San Basilio de Palenque desde que empezaron a llegar las cámaras a la comunidad retorne a, nuestro, a, nuestro, a nuestra comunidad y que esta sirva para que, pues, quienes no ten, tenemos la posibilidad de, de conocer eh, algunas manifestaciones de Palenque, pues, a través de los procesos audiovisuales se, se, pueda, se pueda conocer, ¿no? Entonces, también tengo un una presentación voy a compartirla rápidamente para que la vean entonces este eh, nosotros tenemos eh, el, el archivo con la intención de que por el derecho a la imagen y la comunicación del pueblo palenquero con un enfoque étnico para salvaguardar y mantener la cultura audiovisual y sonora de Palenque. Eh, hemos hecho eh, desde el colectivo de comunicaciones, tenemos unos antecedentes, veremos trabajando para recuperar eh, eh, toda, toda la información que, que ha salido de Palenque desde que empezaron a llegar las cámaras, hemos solicitado apoyo, eh, trabajamos con otros, con otros archivos. Eh. Todo este proceso inicia con una formación que nos da el, el Ministerio de Cultura desde la línea de comunicación, porque nosotros más que todo nos enfocábamos en la parte audiovisual, ¿sí o qué? Entonces, vimos esa necesidad de que toda esa información regresara a nuestra, a nuestra, a nuestra comunidad, porque... Eh, la memoria colectiva se, se va perdiendo, ¿sí o okay. qué? Entonces, si nosotros mismos somos los encargados de, de mantenerlo, los jóvenes lo, lo pueden conocer. Desde, desde que yo inicié este proceso, la, no, no, no tuve la posibilidad de conocer a, a la comunidad, la bonga, que era una de nuestras veredas antes de que, de que pasara el desplazamiento. Entonces, estando dentro de este proyecto archivo audiovisual, eh, pudimos eh, dan, conocer, pues yo pues, pude conocer cómo, vivía la, la, cómo vivían los, los habitantes de la bonga porque logramos repatriar un, un material que, que se había grabado y, y estaba ahí, estaba ahí capturada la, la imagen de la bonga. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar eh, a través de, de un investigador todo donde había, todas las piezas que fueron grabadas en Palenque, como dije desde que llegaron las cámaras en el año 70, 74 y logramos identificar dónde estaba ese material eh, nosotros estamos eh, tra tratando de repartir material en cuatro formatos eh, videos audiovisuales archivos sonoros textos escritos y eh, ediciones fotográficas que, que se hayan sacado de la comunidad. Entonces, eh, identificamos alrededor de 204 piezas. El siguiente paso que dimos fue eh, empezar a, a mandarle cartas de, de solicitud a las personas que, que tenían eh, estos, estos acervos culturales de Palenque. Se encontraban en, en organizaciones privadas y públicas, en archivos personales de, de personas. Entonces, como que empezamos a solicitarle esa información para que nos no la cediera, ¿no? Posterior a ello, contratamos un, un abogado para que nos, nos asesorara legalmente de qué manera nosotros podíamos eh, hacer para que este material retornara a la comunidad. Eh, desde, desde el centro de medios. Empezamos a, a realizar unos formatos para que la, las personas nos pudieran, pues, donar sus materiales, ¿no? Eh, lo primero que hicimos antes, antes de, de, de todo, de todo, de salir afuera y, y solicitar material, fue hacer, eh, dar a conocer el proyecto interno, o sea, en San Basilio de Palenque. ¿Qué hicimos? Fuimos de calle en calle, San Basilio de Palenque tiene dos barrios, barrio arriba y barrio abajo. Y, y, y se ubica y se, y se divide por sectores, ¿sí o okay? qué? Entonces, en cada sector fuimos dando a conocer eh, el proyecto, invitando a la gente que se sumara, que se sumara a, a proyecto. ¿Cómo se iban a sumar? Si tenían piezas a, audiovisuales o en cualquier formato que ellos consideran que fueran necesario que nosotros lo conserváramos porque San Basilio tiene es un pueblo que tiene demasiada humedad y las piezas audiovisuales tienden a, a dañarse tienden a dañarse y pues se va perdiendo parte de, de, la, de, la, de la cultura después de eso hicimos una gran exposición en la plaza principal de de la comunidad y y así involucramos a más personas, a las que pues, estuvieron en la... se encontraron en la casa cuando nosotros pasamos, pues ahí en, era la intención, que pudieran conocer eso. Pasamos tres días en esta gran exposición en la, en la plaza principal de la comunidad y así le, le empezamos a dar marcha al proyecto. Eh, eh, este el proyecto sigue, sigue su curso porque eh, nosotros seguimos tocando puertas, logramos repatear algún material que tenían eh, de algunos productores, algunos cineastas también nos dieron algunas piezas. Eh, ha sido comp complejo eh, eh, mantener, o sea, repatear todo porque hay uno que, que está en una institución en Bogotá y no es tan fácil la parte legal de, de que el material retorne a la comunidad, pero, pero seguimos trabajando. El año, pasado, el año pasado tuvimos eh, un proyecto aprobado y, y seguimos, seguimos intentando traer material. Formamos un grupo de chicos para que sean ellos quienes nos, nos reemplacen cuando no, no, no podamos estar. Y bueno, nosotros... Como ya les había explicado, estamos en casa de cultura, pero esto es un espacio público. Tenemos, contamos con nuestro propio terreno y esto que se ve en pantalla ahorita mismo es como el proyecto más ambicioso que nosotros como colectivo tenemos y es tener la casa Cuchasuto. En esta casa eh, vamos a funcionar como, como, mis, como organización y está pensada para que dentro de ella funcione el archivo. El archivo de Palenque hasta ahorita se, se mantiene de forma digital, ya que eh, tenemos humedad. El Palenque y humedad, en la Casa de la Cultura hay humedad, y estamos en el espacio más húmedo de toda la Casa de la Cultura, por eso eh, estamos funcionando de forma digital, eh, recopilamos el material, lo digitalizamos, ya sea eh, a través de, de la grabadora, a través de, del escáner, o una tostadora que tenemos y lo pasamos de, de forma virtual. Lo, lo llevamos a digital a unos discos duros. Eh, después de allí, pasamos el proceso de, de catalogación y el, el siguiente paso era eh, colgarlo a la web para quienes no tienen la posibilidad de venir a Palenque, pues lo puedan conocer a través de, de nuestro servidor, que era lo que habíamos pensado en un principio en el 2016, pero bueno. Eh, se mete la pandemia, eh, no podemos llevar a cabo ese proyecto y estos son algunos de los retos que nosotros como, como organización nos hemos, nos hemos planteado para, para este 2021 pensando de que el COVID se acababa el año, el año que viene. ¿no? Eh, estas, estas fotos que se ven a continuación son a, a algunos de, de los trabajos ya repatriados, ya digitalizados que hemos logrado hacer en lo que en lo que llevamos con el proyecto para este año 2021 pues seguimos en la digitalización y, recuperación, y re, repatriación recuperación del material que, que se tiene en palenque tenemos identificado un nuevo material que que, que hemos logrado identificar después de aquel de, de aquella primera primera fase estamos en eso en digitalizarlo eh. Este año tenemos otro proyecto aprobado. ¿Y qué vamos a hacer con este proyecto? Eh, al principio nosotros mismos íbamos catalogando, pero ahora tenemos una nueva actividad. Queremos hacer una catalogación comunitaria en los diferentes sectores. Contamos con la suerte de que acá el COVID no ha dado así de forma tan directa. Pues si ha habido 15 casos, 16 no han visto. Y pues ya podemos... Eh, tra trabajar con con personas, ¿no? Y esta catalogación comunitaria la haremos por sectores y vamos a invitar a unos líderes eh, puntuales para que nos ayuden a identificar eh, cosas en, en, en, esto, en estas imágenes, ¿no? Porque el material hay, hay, que tenemos ahorita mismo digitalizado hay piezas que que yo como, como palenquero no conozco, ¿no? Eh, hay lugares que no he logrado identificar y los mayores pueden aportar. Entonces, esta actividad también permite que, que, que se salga un poco de la rutina que se vive en la comunidad, porque antes del, del COVID, ante de la pandemia, nosotros como, como organización teníamos la actividad de Cineclub Comunitario Liniaguatiac, que es vengan a ver, y, y en qué consistía cada 15 días. Eh, llevábamos eh, una película a un, a un sector diferente de la comunidad, ya sea nuestra o un documental, y este nos permitía que, que la comunidad eh, se enterara de lo que nosotros como colectivo estábamos haciendo. Pero pues la pandemia es opaco y queremos ir retomando con esta actividad de catalogación comunitaria que estamos pensando impulsar a partir de, del mes que viene. Y con esta estaremos de demorando. Tenemos cuatro actividades pendientes este año y posterior al que siguen, seguimos trabajando y fortaleciendo nuestro centro de información, Monicón Gomi. Así na que hasta ahí no más, ya tengo un chochar y cosas que conversar, pero. Eh, ya escuchar que eso tenga un chito tiempo, así na que puede usa y tambaleja y no más. Hasta autodidacta. Ah, Para traducción, vean a Palenque. Muchas gracias, Luis. Excelente este, el trabajo, interesantísimo. Un trabajo de, de recuperación ¿no? y reapropiación de la memoria. Eh, vamos a darle la palabra a Eliel Cruz Ruiz de TAMIX Multimedios, de aquí representando a México. Adelante, Eliel. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Pues, saludar a los amigos que nos están viendo en YouTube también, ¿no? Este, a Federico Ríos, a Lucianda, a Ojo de Agua, a los amigos de Ojo de Agua de aquí de Oaxaca. Y pues, contextualizarles un poco, ¿qué es este TAMIX Multimedios? TAMIX... Viene de las siglas del nombre de la comunidad que es Mazulapan del Espíritu Santo Mije, entonces por lo mismo Tamix, ¿no? Y la cuestión de multimedios porque nos, nos, este, nos enfocamos a una cuestión de difundir y de hacer un poco de comunicación en nuestra propia lengua como comunidad. En el estado de Oaxaca tenemos una lengua, tenemos una cultura, tenemos una vestimenta y tenemos este, pues, nuestra, nuestras raíces, ¿no? Y, este, pues, Tamix Multimedios, que es lo que ahorita estamos este, trabajando, surge apenas en el 2018. Sin embargo, nace a partir del trabajo que se hizo con TV Tamix en los años 80s y 90s con un archivo este, sonoro y audiovisual, ¿no? Iniciamos con Radio Bocina para la comunidad, y porque tenemos este, teníamos, se tenía la intención de dar este, un testimonio de lo que pasa en nuestra propia lengua, que es el ayuk. Nosotros hablamos nuestra lengua y entonces el contenido está dirigido directamente únicamente a nuestra comunidad, que es Tamazulapa. Eh, por lo mismo tenemos este, eh, contenido, pues este, que a veces este, no, no por más que quisiéramos este, proyectarlo, no tendría un sentido para las personas ajenas o, fueras de la, o foráneas de la comunidad. ¿no? Es así como surge este proyecto de TAMIX Multimedios. Este, tenemos, este, pues, este, va a sonar chistoso, pero pues un día que vino un antropólogo a la comunidad, traía una cámara de video y pues este, entre ahí este, personas y personas mayores pues, se, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a comprarle su cámara de video y empezamos a hacer contenido para nuestra comunidad, y es así como surge TV Tamix, ¿no? Entonces, nuestra comunidad a partir de los 80s y 90s empieza a crear contenido. Eh, nosotros somos técnicos, entonces, cada desafío, pues, lo hemos, este, pues, hemos tenido que ir eh, investigando, buscando de qué forma poder hacer las cosas, y, y pues, como colectivos, pues, ten, hubo camarógrafos, hubo, este, hubo este, sonidistas, hubo técnicos, hubo locutores, entonces, eh, se llegó a tal punto de que en los noventas, pues, había un canal de televisión en la comunidad que se transmitía por Canal 12, ¿no? Y nosotros transmitíamos Canal 12 con 4 watts de potencia, únicamente para el pueblo y a la comunidad. ¿Y qué contenidos teníamos? Pues contenido que era necesario para el pueblo y para la comunidad, ¿no? Eh, ¿Qué implica tener un archivo como estos? Nosotros tenemos, por ejemplo, formatos beta, VHS, metacam, este, 8 milímetros y todo esto, pero nosotros no estábamos conscientes de que con el paso del tiempo, pues esto este material pues, se va degradando y se va perdiendo. Estamos en estos momentos en el proceso de la digitalización del archivo de este, audiovisual y sonoro que tenemos aquí en la comunidad. Tenemos este, muchísimos cassettes, este, demasiados cassettes, algunos ya dañados por, por, la, por, el, por el clima, y Timex Multimedia surge como para dar a conocer esta, esta cuestión de lo que pasa dentro de nuestra comunidad. Eh, como toda comunidad indígena del estado de Oaxaca no hay las mismas oportunidades que en una ciudad y que en un centro urbano, entonces hay muchísima migración y gran parte de nuestros este, paisanos pues se encuentran en Estados Unidos, son migrantes, son trabajan fuera de, del estado y para ellos está dirigido este contenido. Eh, sin embargo, el archivo que nosotros tenemos no puedes tampoco ser público, ¿no? Porque hay, hay cuestiones muy particulares y muy personales que tienes que cuidar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, hay, hay, hay situaciones en las que de repente en una fiesta, pues no falta que está la, la, la esposa de, de, de algún chico migrante y de repente pues está bailando ahí con, con otra persona, ¿no? Y puedes caer en ciertas confrontaciones. O sea, y, o de repente también la cámara se mueve y, y grabas a, a alguna persona de manera este, inapropiada tomado o un poco, este, entonces tienes que mediar todas esas cuestiones, ¿no? El, el, hacer un archivo comunitario implica demasiadas responsabilidades y estamos en ese proceso. Ahí, ahí tenemos este archivo donde aparecen muchas personas que ya fallecieron, muchas personas que, que ya no están con nosotros, sin embargo, ni siquiera sus familiares, sino, ni siquiera nosotros que estamos ahorita digitalizando, pues sabíamos que teníamos registro de ellos, y entonces no podemos tal cual liberar este... Eh, el archivo que, con el que contamos, ¿no? Realmente, el trabajo que se está haciendo ahorita, eh, tenemos nosotros una página en Facebook que se llama Timex Multimedios, la pueden seguir, surge realmente como necesidad y como, como, como con esta forma de, que, de querer este, mostrarles a nuestros paisanos que están fuera qué es lo que pasa en el día a día en nuestra comunidad. Eh, nosotros todavía tenemos una lengua, desafortunadamente yo no hablo muy bien al 100% la lengua materna, pero la vamos a perder. Entonces, nuestro trabajo es este, archivar, este, guardar, grabar, digitalizar. O sea, la digitalización y el archivo no únicamente son cuestiones audiovisuales. Tenemos fotografías, hay escritos, hay este, grabaciones sonoras, videos, y, y, y ese proceso hay que, hay que darle a entender a la gente que cualquiera puede hacer un proceso de, de archivo, de digitalización o de socialización, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestras comunidades podemos hacer algo con nuestro celular. Este aparato nos puede permitir hacer demasiadas, demasiadas cosas, pero también hay muchas... Este, hay, hay muchas barreras que nos impiden hacer este tipo de trabajos, por ejemplo, no es un trabajo remunerado, no es un trabajo el cual, ¿sabes qué? Yo voy a hacer archivo de mi pueblo y pues ya, ¿no? Voy a hacer archivo, pero pues tú no sabes si vas a cobrar, porque es un, tienes que gestionar y buscar recursos y pues de tal forma nosotros queremos ser libres, entonces por lo tanto no nos gusta bajar recursos de, de, de, de, de instituciones, ¿no? Como que se nos complica esa cuestión, ¿no? Hubo, este, a lo largo de este periodo, pues hubo citaciones sociales dentro de, de, de nuestras comunidades, este, en la cual pues este, estuvo el movimiento zapatista en los noventas, y pues nos tocó, este, parte grabar en, en ese contexto, ¿no? Pero es, pero es muy, este, son, son videos muy particulares de los cuales nada más, este, pues compete, un arte, proyectarlo y no, y no subirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en el fondo pueden ver, este, son niños de los noventas, y ahorita los ves y son, son, son profesores, son ingenieros, son... Entonces, el hecho de, de enseñarles de repente su, su registro pues es muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué implica tener un archivo este, audiovisual? ¿no? Necesitamos tener, este, estar conscientes de que tenemos, este, que tenemos precisamente este material, ¿no? los tenemos en VHS, lo tenemos en beta, lo tenemos en hay 8 tenemos las fotografías, tenemos los cassettes, tenemos los vinilos. Pero, ¿de qué manera resguardarlos y de qué manera las podemos dar? Es, es muy complicado. Es muy complicado este proceso en el cual estamos ahorita metidos, de qué manera archivarlos, no? eh, Pues, gracias a la pandemia, pues, nos hemos estado preparando para ver este, de qué manera podemos este, seguir contribuyendo, ¿no? Y de qué manera podemos estar mejorando nuestro trabajo. Estamos este, en un proceso de catalogación ahorita, en un proceso de digitalización y en un proceso de... Y, y, y que queremos concluir con el, este, pues con el acceso de, de, de la misma, pero para personas de nuestra comunidad. Entonces, este proceso es, es muy largo, es este, muy costoso y muy tedioso por eso ya los ojitos se acaban de estar digitalizando, este, pero es muy enriquecedor. Y, y, imagínense ser dueños de, bueno, no dueños, bueno, yo sí me siento como que protector del archivo de mi comunidad, ¿no? Entonces, de repente, a mí me da mucha nostalgia ver los videos y de repente me encuentro a mi papá, me encuentro a mi mamá, me encuentro a mis hermanas, me encuentro a mis familiares, hace 20 o 30 años, ¿no? Cuando yo no tenía acceso a una cámara, por ejemplo, ¿no? Cuando no teníamos acceso. Entonces, estas cuestiones son muy significativas para la gente de nuestra comunidad. Yo creo que este es el proceso que, que estamos llevando y que estamos haciendo como, como TAMIX Multimedios. ¿no? Es muy complejo, es muy grande, pero pues es algo que quiero, que me gusta, que vayan a la red social, vayan a TAMIX Multimedios y háganlo dentro de sus comunidades, ¿no? Es, tómenlo como ejemplo, ustedes, eh, las, las, las demás comunidades que nos ven, este, a lo mejor pueden tomar algo y lo pueden mejorar, ¿no? Creo que es la, la intención, ¿no? Pueden hacer archivo con sus familiares, puedes hacer tu archivo personal, las fotografías de mi familia, ¿no? Las fotografías de, pues de, mi, de mi colonia, las fotografías de, de, de mi municipio, de mi localidad. Entonces, tú, tú, uno, uno puede crear un archivo comunitario siempre y cuando haya la iniciativa. Yo creo que me quedaría con eso. Y pues estoy muy, muy agradecido de, de participar con ustedes. Muchísimas gracias, Eliel. Bueno, pues como les comentaba, teníamos programada la participación también de Inti García del archivo Renato García Dorantes, que se encuentra en México, que está en la región IGE, está en Uautla de Jiménez, pero lamentablemente por esta realidad que tenemos a nivel comunitario, ¿no? De la, de la conectividad. No es posible que nos acompañe. Sin embargo, bueno, les manda un saludo a todos, a todas los presentes en esta mesa, todos quienes nos están visualizando desde redes, ¿no? Y por supuesto, bueno, aprovechar para que conozcan su trabajo. Lo pueden encontrar en, en Facebook como Centro Cultural Renato García Dorantes. Y, bueno, también ahí ya lo podrán contactar, contactar todos aquellos que, que quieran un poco ampliar más información al respecto. Bueno, para continuar con esta mesa y pasar a la siguiente ronda ¿no? de discusión y reflexión, eh, pues ha sido muy interesante todo lo que nos han presentado. ¿no? Eh, yo diría un poco recapitulando que son proyectos comunitarios, donde observamos interacciones en distintos niveles, ¿no? Y que además están atravesados por ejes en común entre todos, ¿no? Que tiene que ver, evidentemente, la memoria, ¿no? La comunidad eh, y la reapropiación, reapropiación o reinterpretación, digamos, de, la, de su propia historia, ¿no? Y con ello, de cierta manera, es como darle armas, darle herramientas a la comunidad también de, de elegir sobre su propio devenir, ¿no? Entonces vemos en estos proyectos colaborativos ¿no? que en su quehacer integran enfoques intergeneracionales donde conviven adultos mayores o adultos con niños, con jóvenes, ¿no? donde están también distintos sectores. Y además eh, eh, esta, esta cuestión muy bonita que presentan respecto justo de la recuperación de la memoria, ¿no? donde, donde se, digamos, se deja de lado un poco este sesgo del gabinete de investigación muchas veces que viene de la, de la mirada antropológica, donde se vuelven, donde se han visto la comunidad, ¿no? Es visto como una, un, un objeto de estudio, eh, digamos, ahí estático, ¿no? Y en realidad, digamos, con estos proyectos se transforma esta visión a que sean sujetos de estudio, ¿no? Dinámicos y, bueno, no sujetos de estudio, más bien sujetos de acción, ¿no? Eh, que es, con dinámicas, o sea, que no están inamovibles, ¿no? Que están en constante reflexión, ¿no? Me parecen muy interesantes los proyectos, eh, digamos, recapitulando un poco, eh, en el caso, por ejemplo, de Ferro White, como parte, diga, todo el proyecto parte de una interpretación de un espacio, ¿no? Laboral, un espacio, digamos, industrial, ¿cómo pasa de ahí? a hacer esta memoria viva de los trabajadores, no a partir de, de, de, de acontecimientos históricos que evidentemente afectan, no las vidas de la comunidad que se conformó en torno a este espacio y cómo de ahí se digamos se vuelve sobre sí como una reflexión sobre su propia historia y vuelve digamos a generar proyectos de trabajo, no ahora un poco enfocados en la tierra, no en la cosecha, en la siembra. Y eso además repercute en la integración o el fortalecimiento de un patrimonio cultural inmaterial en torno pues al buen vivir, ¿no? O sea, atender estas necesidades comunitarias, ¿no? Este, emergentes e inmediatas. Y eh, también en torno como a esta transmisión de conocimientos con lo que nos contaban de los recetarios, ¿no? Además de todas las actividades que ya llevan a cabo, un poco para hablar del, del, de la vida de, de Bahía Blanca ¿no? y del trabajo, del de trabajo industrial, ¿no? En el caso del Museo de la Persona, pues, también es otro proyecto que, que inter, o sea, que al final está proponiendo esta... Eh, eh, vaya eh, valorización sobre las experiencias de vida, ¿no? Y cómo estas experiencias de vida repercuten también en, la, en, en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, o sea, cómo mostrar la diversidad cultural, la diversidad de experiencias, también pueden coadyuvar en el entendimiento y en la comprensión comunitaria, pues ahora sí que para el buen vivir, cómo también generar experiencias de tolerancia. ¿no? En, en el caso de, de, de Moni Kongomi, del archivo audiovisual y sonoro Moni Kongomi, bueno, es increíble lo que, lo que llevaron a cabo, ¿no?, esta recuperación de material que se generó a través de terceras personas y que justo pensando eh, que, que, digamos, ustedes, la comunidad, es dueña de su historia, ¿no?, y es dueña de esta puesta en valor también, ¿no?, que implica eh, la generación de materiales que están documentando las experiencias, las tradiciones y que además este interés que tienen que ahí se junta totalmente con lo que está haciendo INTI, ¿no? Que tienen que ver eh, con también lo que empiezan a generar la propia comunidad de su, desde su perspectiva de lo que debe ser eh, preservado, ¿no? Eh, digamos, eh, organizado en términos, digamos, de una sistematización de ese conocimiento para su preservación y posteriormente difundido, ¿no? Y bueno, el, el caso de Inti, que lleva muchísimo tiempo trabajando, que es un, es un proyecto increíble que en México, digamos, hay varios, pero es uno de los de, de, de los pioneros, ¿no? En este tipo de, de actividades, que además, justo que hay un interés propio de la comunidad, que no surge, ¿no? De, de, de que llegó el antropólogo, ¿no? Y dijo, vamos a hacer el, el archivo, ¿no? O sea, y que están también replanteando esta cuestión eh, de volver. De, de hacerse dueño, de ser dueños de sus memorias, ¿no? Y de, y de un poco retomar los cursos del devenir, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué querrían agregar, digamos, no solo como para la discusión, también, digamos, a manera de reflexión, para acercarnos un poco? Bueno, nos queda todavía una hora de, de, de, de trabajo en esta mesa, ¿no? Eh, que pudiéramos eh, ver, digamos, en estas interacciones, ¿no? En estas interacciones y además en estos procesos donde a lo mejor desde la teoría planteamos que primero se deben generar los procesos de organización, ¿no? Gestión y demás, pero que en realidad, o sea, desde las prácticas comunitarias se generan estas sinergias y estas interacciones que van saliendo, o sea, que ustedes mismos las han manejado tal vez. No sé si pensándolas mucho o no, pero que han salido porque están en el trabajo inherente con la comunidad, ¿no? O sea, no operan sin ella, ¿no? Entonces, ¿qué podrían agregar un poco también pensando, pues, para muchas personas que seguro están interesadas en, en generar trabajos comunitarios similares o, o desde sus, digamos, o no similares, pero partiendo de necesidades que también tengan las comunidades? Este, ¿Quién? Eh, adelante, Julieta y Analia. Bueno, en principio, muchas gracias, eh, y qué gusto conocer otras experiencias eh, un poco, bueno, en, en, en nuestra América, ¿no? Más cerca o más lejos desde aquí, desde Bahía Blanca, eh, bueno, ha sido muy, muy enriquecedor escuchar a los compañeros. Y, bueno, tal vez nos habíamos quedado pensando en, en esta palabra, eh, bueno, ¿no? lo, lo importante de la, de la comunidad, y tal vez eh, quisiéramos aportar aquí un, una manera que tenemos de, de pensar a la comunidad, quizás no como algo dado, no como algo ya definido y que podamos dar por, por descontado, que se manifiesta de una manera clara y objetiva, sino más bien, como tú dijiste, eh, Florencia, pensar la dimensión del trabajo al interior de la comunidad, ¿no? de cómo la comunidad en definitiva todo el tiempo se está, nos estamos transformando y es más bien como una, una aspiración, un deseo de poder eh, encontrarnos en ese buen vivir que anhelamos eh, de manera colectiva, pero que tal vez hoy no está tan, tan definido, sino que siempre nos invita a seguir eh, moviéndonos y caminando y aprendiendo junto. Eh. Eh, parece que tenemos aquí un problema de conexión, Julieta y Analía ¿Los demás nos escuchan bien? Sí, claro. Okay. Yo puedo escuchar bien. Perfecto. Si quieren, este, digamos, para no esperar que se resuelva este problema, adelante, Lucas, si nos quieres compartir tu opinión. Bueno, gracias por las presentaciones. A mí me admiro mucho, mucho el trabajo de todos ustedes. Eh, y me encontré en los trabajos que presentaron también entonces eh, para nosotros acá en el museo de la persona eh, creo que para, nos, para nosotros nuestras historias de, de vida son las que traducen de cierta forma nuestra singularidad eh, son como nuestras eh, huellas eh, nuestras digitales o nuestro dna eh, no hay una historia como otra eh, pero al mismo tiempo eh, compartimos una historia colectiva tradiciones culturales eh, heranças históricas, estruturas socioculturales que nos permitem, eh, de certa maneira, encontrar-nos na en história do outro. Então, eh, creio que é por isso que as histórias de vida são ferramentas tão poderosas para involucrar eh, as comunidades com as que trabalhamos. Eh, uma vez que me dou conta do valor de minha história, se vuelve mais fácil ver o valor da história de meu grupo então desde o momento em que me dei conta de que outras pessoas podem aprender, eh, até o que eu vivi, eu a crer que vale a pena difundir nossa história, nossa cultura, criar eh, projetos coletivos. Então para nós outros mais do que uma alienação um alinhamento metodológico, é com uma posição política de crer na história de cada um de nós outros com uma ferramenta capaz de mudar la sociedad es por eso que eh, nosotros no no no hay sentido en hacer cualquier cosa que sea sin el envolvimiento de la comunidad y trabajando por lo eh, desarrollo de, de estas comunidades entonces eh, cuando cuando presenté los lo casos de lo ejemplo de la red de núcleos del museo de la persona no son como eh, franquías del mcdonald's o, o, o algo de ese sentido pero como podemos compartilhar nossas experiências com outras comunidades? Como podemos, eh, como estamos fazendo, sendo acá? Então, se isso em minha comunidade e foi bom ou não, isso não funcionou em no meu caso. Então, como podemos compartilhar nossas experiências para que todos possamos nos beneficiar eh, do uso da memória e do desarrollo comunitário através do uso da memória? Creio que, que é isso. Muitas obrigado, Lucas. Eh, retomamos con Analía y Julieta, que se nos cortaron un ratito, pero adelante. Bueno, volvimos. Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo no caer en, en redundancias también? ¿no? Es como, como un poco difícil. Pero sí, eh, mientras nosotros preparábamos un poco estas palabras, eh, nos parecía que también si bien tenemos siempre como un discurso de, de la construcción, de la transformación, también partimos como de un contexto. Y el otro día escuchábamos a Víctor Vich y nos hablaba de esto, de, de los vínculos que están eh, deteriorados, ¿no? de, de que lo público está deteriorado. En nuestro museo, que justamente es un lugar que, que sufrió toda, toda la destrucción de todo lo público, tenemos esa historia como muy en el cuerpo. Y, y después cuando una quiere generar a veces proyectos comunitarios, también te encontrás con, con situaciones de, de, de conflictos o, o que a veces esas confianzas, digamos, están un poco lastimadas, pero que sin embargo siempre hay voluntad para, para ponerse de acuerdo y para encontrar puntos en común. Eh, o sea, no, no, no quiero tirar como ideas redundantes, pero me parece que... que está bueno pensar eso, que, que las situaciones no son ideales, que trabajar en, en colectivo siempre implica trabas, implica discusiones, eh, pero que en realidad la riqueza está por ahí y que en las singularidades de las que hablaba Lucas, desde, desde el museo ahí de, de la persona, y, y justamente a veces tratamos de estar atentas a eso, ¿no? A, no solamente las cuestiones de las necesidades y de las problemáticas, sino de cuáles son las capacidades, las diferencias, eh, los gustos, los intereses, los saberes que tienen las personas que, en, en las cuales compartimos esta comunidad y cómo a veces eso después despierta grandes cosas. Así que, como, como eso, como pensar en el contexto en el, en el cual estamos, pero, pero también sabiendo que, que una vez que nos, nos encontramos, bueno, eh, podemos generar cosas. Y también charlamos, si las cosas que hacemos son de alguna manera curitas que, que nos vamos poniendo en los cuerpos, porque una no sabe realmente cuán impacto tiene todo esto, ¿no? Son, son pequeños gestos, pequeñas acciones. Es, es esto, es tener una huerta en casa, es empezar a tener otras prácticas eh, que tienen que ver con el cuidado de, del medio, eh, o que te hace problematizar sobre, sobre cuán descuidado está el medio, ¿no? Pero, pero bueno, nada, son pequeñas eh, cosas que, que también hay que como pensarlas en su justa medida, pero que en el medio de todo eso también nos van dando un poco de, de salud mental a, a quienes somos parte de, de estas, estas locuras en las cuales nos, nos emprendemos. Muchas gracias, Julieta y Analia. Eh, Luis, ¿qué, ¿qué opinión tienes que nos comparte? Nada, eh, a mí me pareció importante este espacio porque, o sea, como, como palenquero que soy, como persona a mí siempre me, me gusta estar en, en este tipo de espacios porque me permite conocer nuevas culturas, ¿no? Desde que estoy en, en, este, en este proceso he podido tener la oportunidad de, de, de hacer ciertos viajes, ¿no? Eh, muy interesante el trabajo de, que, que presenta el compañero de México. Es algo parecido, muy similar al, al nuestro. Entonces, eh, es importante poder conocer, conocer eso y las reflexiones a, la, a las que él llega. No es, no es fácil, no es fácil eh, lograr consolidar un archivo tan importante como, como, el, que, como el que tiene los compañeros de México, así que yo me quito la gorra porque yo no uso sombrero para, para con ellos. Y lo más fácil, lo más fácil en, en estos procesos es conseguir el material y, y, y tenerlo, ¿no? Los VHS, los, los mini DVDs, los CDs. Y ahí para allá empieza el, el, verdadero, el verdadero trabajo, ¿no? Que es poder digitalizar ese material porque eh, los equipos van avanzando y la tecnología en estos momentos está avanzando a, a escalas impresionantes. Y, y, y cómo es que y, y no, y, y no, y no nos damos cuenta de, de, dónde, de, de lo que estamos haciendo, de dónde estamos. Y la digitalización es costosa en serio. Permítame un momento. Eh, es costosa, en serio, y de allí empieza todo, toda, toda esta gestión. Se lo, digo, se lo digo porque en su momento eh, repartíamos algún material que fue capturado por la Universidad de Antioquia, acá ellos demoraron alrededor de dos años y, y pico haciendo registro, eh, pero ellos nos lo entregaron digitalizado. Fue toda una gestión que tuvieron que hacer ¿Qué tuvo que hacer la, el decano de, de la Facultad de Antropología para lograr digitalizar esa, esa cantidad de gigas que yo tenía para, para entregarnos a nosotros digitalizados? Si es difícil para una, para una entidad que cuenta con recursos, con el personal humano y que tiene aliados, imagínense para, para, unos, para estos procesos que apenas, que apenas estamos como, como iniciando, ¿no? Entonces es una es una muy, muy bonita labor la que se realizan lo que realizamos nosotros los, los activadores comunitarios que como el compañero lo, lo enfatizaba no es no es remunerada pero nos no llena no hay que seguir seguir y no soltar el hueso seguir masticando que, que, que el trabajo se, se, se va se va viendo y nada que cuando se muera uno puedan decir pues yo hice parte del inicio de, de este proceso que, que está fortalecido y que además salvaguarda este, el patrimonio, ¿no? Así como, como, él lo, como el compañero lo dice, ¿verdad? Eh, he visto foto eh, imágenes de niños que ahorita mismo le digo: Mira, tengo un video cuando, que estuve catalogando y ahí aparece y él, no, que no te creo en serio, ¿cuándo me lo, me lo muestras? Y. Y, y esos son esos momentos que, que, que te dan gratificación. ¿no? Nosotros cuando hacíamos el, el cine club comunitario, empezamos con, con documentales. Pero eh, el encargado de la actividad soy yo. Me he dado cuenta que cuando mostrábamos trabajos eh, realizados por, por terceros sobre Palenque, pues teníamos una audiencia mayor y es que al palenquero le gusta verse en cámara, entonces eh, aprovechábamos esos espacios para, para dar a conocer lo, lo, que, lo que se hace al interior de la, de, del proceso, y como que bueno, era, lo, lo utilizamos para dar un poco de lo que nosotros recibimos, eh, mostrar el trabajo que, que nosotros estamos haciendo, entonces eh, tenemos cosas en común eh, con, con lo, lo, los dos procesos de las chicas de Argentina y el de acá. Nosotros como colectivo no, pero hay otras organizaciones que, que hacen labores parecidas a las que hacen las compañeras. Eh, como es el caso de, de, de Madre Monte, que es una organización de mujeres que se dedican a hacer todo, todo el proceso que, que, están, que están haciendo las chicas. Nosotros nos, nos centramos más que todo en la parte audiovisual yes y muchas muchas gracias Liz adelante Eliel bien me voy, a, me voy a robar el show no es cierto este qué implica este por ejemplo el, los videos del fondo qué implica tener archivo comunitario no pues implica, pues, este, resguardar toda esta, esta cuestión de lo que pasa dentro de nuestras comunidades, ¿no? Una festividad, algún encuentro, algún este, eh, algún rito, porque nosotros somos muy costumbristas, tenemos ritos, algún este, pues, algún espacio, una, una añoranza, ¿no? Porque. Muchas de las personas que, que de repente nosotros tenemos en vídeo, pues este, fallecieron, ya fallecieron, ¿no? Y, y, y esto implica, pues también tener mesura con tu trabajo, ¿no? No es, no es sencillo agarrar y, y, y, y exponer lo, lo, lo que pasa dentro de nuestra comunidad, ¿no? Eh, ahora, creo que Alejandra decías algo de cómo, cómo las demás personas pueden iniciarse en esta cuestión de, de, del archivo, pues este, hay trabajos que ya se están realizando, hay trabajos que ya van avanzados y creo que la ventaja que tenemos como colectivos no estamos cerrados a, a ninguna consulta, ¿no? sino todo lo contrario. ¿no? Si nosotros podemos ayudar, hemos, hemos ayudado a algunos otros colectivos eh, para iniciar con el mismo proceso de, pues de archivo y de trabajo. ¿no? Eh, hay muchas cuestiones técnicas detrás, eh, a veces puede ser un ingeniero un no sé qué, puede ser tener demasiados carteles o demasiados diplomas, pero nos hemos dado cuenta que la, la, las situaciones técnicas las la resuelve pues, este, esas personas que son curiosas y que se dedican a investigar en la computadora, que se meten a tutoriales, que leen, que experimentan y que realizan esas cuestiones. Eh, yo creo que la página que, que tenemos nosotros pues, eh, realmente surge como para que le sirva de ejemplo a otras comunidades, ¿no? Este, ¿Por qué multimedios? Porque, pues, no únicamente vamos a hacer video, ¿no? Van, podemos hacer fotografía, podemos hacer escritos, podemos hacer manuales, podemos hacer este, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, pues, este, eh, las, las personas que están interesadas, con ese interés que tienen, pues, pueden hacer algo, ¿no? Pueden iniciar algo y... y no necesitamos más que, que pues, la, la, las ganas de, de, de iniciar este trabajo, eh, nos eh, estamos conscientes de que un trabajo de, eh, de archivo no existe tal cual un, una remuneración, no hay un trabajo, no hay, por parte del gobierno, que te dice, ¿sabes que Tú vas a ser archivista en tu pueblo, en tu comunidad, en tu región y te vamos a destinar un salario, no existe, ¿no? No existe, y esa es una de las barreras que de repente en la cual chocamos, porque hacer archivo implica dedicarle demasiado tiempo, implica este, digitalizar, revisar, consultar, este, infinidad de, de, de cosas, ¿no? Entonces, si existiese algún programa, yo creo que eh, es necesario que haya algún programa de esos, porque es necesario hacer el archivo de todas las comunidades, en Oaxaca somos 570 municipios, uh, un sinnúmero de lenguas, un sinnúmero de trajes, un sinnúmero de tradiciones y de, y de comida, todos bienvenidos amigos de Colombia, Brasil y Argentina, cuando ustedes quieran venir, nos tomamos un mezcalito, pero pues Oaxaca es muy grande culturalmente, y yo creo que precisamente eso es lo que hay que rescatar como, como archivista, y con tu archivo comunitario, yo me quedaría ahí este, Alejandro. Muchas gracias. Y justo aprovecho hablando de que Oaxaca es muy grande, ¿no? Este para hacer mi corrección, el, eh, las, eh, el archivo de Tamix, justo es en la Sierra Mije, ¿no? La zona Mije de Oaxaca, y el de Renato García Dorantes está más bien en zona Mazateca, ¿no? Son dos áreas culturales distintas. Entonces. Pues ya nada más para concluir y como pues una pregunta un poco detonadora, este no sé cómo llamarla, pero tiene que ver justo con la cuestión del, del resguardo, de la preservación, ¿no? Todos sabemos, lo vivimos en los archivos, los grandes archivos nacionales, no todo puede conservarse, ¿no? No hay, es muy difícil por justo eh, la, la infraestructura con la que se cuenta porque las tecnologías van cambiando, o sea, todas las plataformas en las que pudiéramos tal vez conservar la, los materiales, la documentación, estos grandes repositorios de la memoria, ¿no? Eh, nos, nos plantean retos, ¿no? En términos de su, de su preservación. ¿Cómo ustedes han, bajo qué criterios, cómo han, digamos, generado esta curaduría, ¿no? O esta selección de qué sí conservar y qué pues que de plano no se va a poder, ¿no? Adelante, ¿quién quiere iniciar? o? Adelante, Luis. Bueno, nosotros, como, como lo dije al principio, ¿no? Eh, tenemos cuatro líneas en, en las cuales este, estamos preservando, ¿no? Archivos uh, sonoros, que son toda, todas aquellas canciones, todos aquellos audios que, de entrevistas, de desde de, de, de las agrupaciones de la, locales que se han hecho, eh, eh, archivos escritos, todos los textos que, que han los libros, que han escrito los investigadores, las ponencias, eh, la, las tesis de grados que, que se han hecho, porque, bueno, en parte nos, nos ayudan a, a, a tener este, escrita parte de la memoria de Palenque, ¿no? Eh, los temas audiovisuales, que eh, allí sí, sí, todo, todo lo que todos los videos que, que se hayan grabado eh, en la comunidad, pues eso no, no, no, no, no, no tenemos, eh, eh, todo centra, ¿no? Y la fotografía, bueno, para, para el tema de fotografía, que es más o menos donde nos centramos un poquito más en qué catalogar, en, en qué preservar y qué no, pues esta parte la hacemos por temáticas, eh, nos reunimos como equipo como equipo de, de archivo somos somos tres o cuatro eh, cuando estamos todo todo el equipo activo somos tres o cuatro tres o cuatro entonces nos sentamos a, a cuadrar cómo vamos a trabajar eh, ya sea eh, mensual o trimestral y allí vamos definiendo unas temáticas entonces cuando nos toca digitalizar fotografía pues elegimos temáticas y eh, vamos a centrarnos única y exclusivamente en fotografías que tengan que ver con el matrimonio y salimos a los, a los diferentes sectores a recopilar todas esas fotos, todos esos álbumes fotográficos de matrimonios eh, que, que tengan la, en las casas y así sucesivamente con cada tema vamos eligiendo eh, eh, y así eh, de, de esa forma nosotros le damos prioridad a, a cada temática, porque con, todas son importantes, desde, desde, desde la, la comida, la gastronomía, hasta, hasta las calles de Palenque, porque bueno, eh, un, un amigo eh, está haciendo un trabajo muy bonito y es fotografiar las calles de Palenque, eh, así como están actualmente, porque va a llegar el momento de que esto que le llaman globalización, modernización, avance hacia el futuro, nos va a cambiar el contexto palenquero. Y él quiere tener ese registro fotográfico de las calles de Palenque, así como, como están hasta ahorita. Entonces, eh, así vamos definiendo que, que digitalizamos. Pero todo es importante, todo, todo lo que encierra la cultura de Palenque, bueno. Es tan, tan importante que no se ve, pero acá en este, yo tengo varios tatuajes y uno de esos es el mapa de Palenque. Mi primer tatuaje es ese, el mapa de la comunidad de Palenque. Hasta ahí, Numa. Muchas gracias, Luis. Adelante. Eh, Julieta. Y Analía. Bueno, tal vez no, nos sale un poco pensar que, bueno, que sí, que hay que asumir que, que el olvido, ¿no? O el dejar de, de lado algunas cosas es, es la contracara necesaria también para, para que exista la memoria, ¿no? Efectivamente no podemos conservar y no podemos recordar absolutamente todo, si no, no podríamos vivir, ¿no? Eh, pero entonces implica siempre una, una decisión, ¿qué queda adentro del resguardo y qué queda por fuera? Eh, aquí, digamos en cuanto a nuestra colección, eh, eso, el tema ferroviario, ferroportuario, es como un poco lo que nos va guiando. Eh, pero también en esta idea del Museo Taller, eh, justamente es, es una idea que nos ha permitido, por ejemplo, inventar como estos obreros que están aquí en la sala, que nos ha dado la, la llave para también eh, materializar ¿no? y, eh, nuestras memorias. ¿no? Somos un poco como no sé, hay una insurrección museal en el sentido de esto de también eh, inventar, fabricar nuestros patrimonios, nuestros fratrimonios, diría eh, nuestro querido amigo Mario Chagas, eh, estas estos cosas que son inventadas en el presente entre pares. Eh, bueno, y es justamente un desafío hoy para nuestro museo, cómo podemos poner en relación esta, esta colección de objetos. Eh, que nos hablan de un tiempo este, a largo, ¿no? de, de más de 100 años, podríamos decir, con también todo lo que ha ido sucediendo eh, desde que el museo abrió sus puertas. ¿no? Hoy estamos en ese desafío eh, de poder combinar estas memorias más recientes con estos patrimonios que vienen un poco más de lejos. Y en ese sentido, eh, el blog, por ejemplo, es una herramienta que eh, nos ha servido mucho para ir también documentando la propia historia del museo, ¿no? no solamente de las acciones, sino también un montón de, de reflexiones que hemos ido dando a lo largo de todos estos tiempos. Y por último, eh, y tal vez recuperando lo que acaba de decir eh, Luis, eh, que, que justamente ¿no? aquello que lleva en el cuerpo es también... Eh, súper importante y valioso, ¿no? Y también es algo que, que bueno, que, que se va este, con nosotras, ¿no? Asumir que hay una que hay algo de la memoria que, que justamente por el uso, por el desgaste, pero porque está súper viva, ¿no? Porque, porque usamos, no sé, bolsas para hacer las compras, con imágenes que pintaron los chicos y las chicas, por ejemplo, del taller de eh, ¿no? O esas marcas que, que van quedando en nuestro cuerpo también tienen que ver con, con la memoria de lo que vamos este, transitando y que, bueno, justamente eso, ¿no? Se, se desgastan, pero en, en la felicidad de la, de la vida, por ahí es un poco también nuestra nuestra apuesta muchas gracias julieta analia eh, muy amables por su participación este lucas que quisieras comentar bueno eh, en nuestro caso eh, el mayor desafío es justamente la conservación del contenido porque como para nosotros la, nuestra misión es la preservación de las historias de todos los que quieran tener sus historias preservadas. Entonces, estamos hablando de una colección que crece todos los días. Entonces, recibimos al menos tres nuevas historias todos los días. Entonces, tenemos un archivo con más de 400 terabytes de contenido audiovisual que crece todos los días. Eh, hicimos, terminamos la digitalización de nuestros archivos, mil medias analógicas en final de 2020. Y e esto o sea, fue posible gracias a un financiamiento, a un premio del Banco Nacional de Desenvolvimiento acá en Brasil. Entonces, como eh, dije, Eliel, programas de incentivo a, a la actuación de los museos y de los colectivos de memoria son fundamentales para permitir que consigamos hacer eh, nuestras actividades eh, en el último año eh, vencemos ganamos un premio del gobierno del estado de san pablo y fue este premio que nos permitió hacer eh, la, la, la plataforma de transmisión de nuestra metodología y formación de otras comunidades y otros colectivos de memoria entonces eh, para nosotros el mayor desafío es cómo eh, conseguir recursos para mantener nuestras actividades porque eh, es un contenido es impresionante que crece todos los días y ahora fizemos la migración de soporte de las millas beta VHS todas MDB todas para LTO7. Só que nosotros sabemos que en 2025 LTO7 será pasado, entonces tendremos que comenzar empezar nuevamente la migración de soporte, y esto nunca eh, acabará. Entonces, ¿cómo garantizar nuestras actividades? ¿Cómo garantizar la articulación de redes, principalmente en momentos como ese acá en Brasil, que tenemos un gobierno Bolsonaro, en fin, con ataques directos a la cultura, entonces, ¿cómo garantir nuestras actividades y cómo articular redes? Es nuestro mayor desafío en el momento. Muchas gracias, Lucas. Pues te cedo la palabra, él para ya ir cerrando. Bien. Eh, ¿Qué archivar y qué no archivar? Yo creo que esta es una palabra muy complicada porque todo lo que tenemos nosotros y todo lo que hacemos tiene un significado para, cual, para, para cada persona, ¿no? Entonces, a veces podemos estar grabando en la calle, en la carretera y a lo mejor atraviesa, este, no sé, algún vecino, alguna persona y no le puedes dar prioridad a ningún otro trabajo porque este, todos los trabajos son importantes, ¿no? Todo, a todos los trabajos se les dedica tiempo. El simple hecho de agarrar, grabar, y digitalizar implica un, un, un trabajo, aunque realmente hay veces que grabes cosas que no tengan sentido, pero pues implica un proceso de, de, de, de, de agarrar y hacer, ¿no? Eh, nosotros quisiéramos abarcar lo más que se pueda, ¿no? Quisiéramos tener todo el contenido de la comunidad, pero los recursos son, este, son, son pocos eh, y, y yo creo que esa, esa es una de las principales consecuencias, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué, más, ¿Qué más podríamos ahí abarcar? Realmente la cuestión de hacer un archivo es preservar las memorias, ¿no? Es preservar y cuidarla para las futuras generaciones. Nuestro deber como archivistas, o al menos yo la planteo de esta forma, es, es que los jóvenes que están este, ahorita, que, que son migrantes, porque hay mucha migración de parte de jóvenes, y se les están olvidando nuestras lenguas, se les está olvidando nuestras tradiciones, se les está olvidando nuestra cultura, entonces esto yo de, de, de archivar y como que proyectárselos, pues les genera una, una sensación de añoranza, ¿no? Los migrantes que están en Estados Unidos de repente, por ejemplo, con alguna foto del fondo, ah, mira, pues el pueblo así era hace como 30 años, 40 años, ¿no? Pues quiero regresar a mi pueblo. Hay personas que se han ido y llevan más de 20 o 30 años fuera de la comunidad y el hecho de subirles una fotografía, por más simple que sea, pues les da una añoranza, les da un... Un, un sentimiento de querer volver y regresar a estar al pueblo. Y ha pasado que de repente cuando publicamos no falta que nos marque algún paisano, oye, qué bonita foto, fíjate que yo estaba ahí o en el video, algún video, fíjate que yo me veo ahí, no me puedes mandar mi fotografía, eh, una captura de pantalla donde salgan ellos, porque ha pasado, ¿no? Eh, y son son, son son detalles que pues este, realmente... De, después del agradecimiento como que te retribuye esa cuestión de, ay, sí, ¿no? Pues yo lo tengo, ¿no? Lo tengo guardado y pues lo tengo archivado. Este, pues ahí les dejo la página, este, amigos, compañeros, si necesitan ahí estar una consulta, pues ahí estamos coordinando ese trabajo, TAMIX, es Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije, Oaxaca, el nombre de la comunidad, y pues hay unos pequeños ejemplos de qué es lo que se puede hacer eh, con, con, con usando... Los medios, este, pues, este, pues estos medios que son privativos y todo, quisiéramos hacerlo todo en software libre, quisiéramos hacerlo con redes sociales que no sean esto, pero es, esta es la herramienta que encontramos nosotros para, para juntarnos con los paisanos que están fuera. Todos, la mayoría tiene acceso a Facebook, y entonces esta eh, puede ser una plataforma que podemos usar como herramienta, ¿no? De, aunque sea privada, aunque sea, aunque, eh, aunque sea un monopolio, pues este, la podemos utilizar para un bien común, ¿no? Un bien comunitario también, ¿no? O sea, simplemente hay que darle el sentido. Me quedo. Gracias. Muchas gracias, Eliel. Muchas gracias, Julieta, Analía Lucas, Luis. Agradecemos enormemente esta oportunidad de encuentro, aunque sea así a la distancia, ¿no? eh, de poder compartir sus experiencias, compartirlas con todas las personas que nos siguieron en esta transmisión en vivo desde los canales de YouTube, personas en Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, México, Paraguay, El Salvador, Colombia, Uruguay, bueno, casi básicamente, casi todo el espacio iberoamericano. Ha sido muy interesante escucharles eh, y, y, y plantearnos que también la memoria genera comunidad, ¿no? La memoria, a pesar de sus distintos puntos de vista o de, de, de sus distintos derroteros, genera comunidad. Y que, bueno, ojalá podamos en un futuro inmediato, cercano, no tan lejano, podamos también empezar a generar eh, acciones ¿no? de apoyo justo para establecer pues, políticas de Estado también vinculadas con, con estos repositorios de la memoria, ¿no? con esta, eh, estas iniciativas que, que han sido súper importantes y fundamentales para acompañar las narrativas hegemónicas ¿no? sobre la historia y sobre las comunidades. Que también nos permiten este reagenciamiento, o, o más bien agenciarnos, ¿no? Y ser sujetos activos, ¿no? Donde, donde la comunidad también elige y decide, ¿no? Decide qué mostrar, cómo mostrar, ser curador, ¿no? De su propia historia de vida, ¿no? O de varias temáticas en torno a las historias de vida, y de, y de reconocerse y, y, y fomentar estos vínculos comunitarios. Entonces, con ello cierro, agradezco enormemente. Esta articulación entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo y el programa Ibercultura Viva, que nos han permitido tener este momento de discusión, de reflexión. Les mando un saludo, un abrazo a todos y agradecemos ¿no? esta transmisión y a todos los que, que nos han acompañado y están aquí presentes. a todos. Gracias. Chao. A la próxima. Hasta Gracias, eh, Gracias por la oportunidad eh, que nos permitió pues, conocer otros procesos eh, tanto en Brasil como en Argentina y en México. Desde Palenque, nada, están invitados a que conozcan, vengan a nuestra comunidad y puedan conocer lo que nosotros estamos realizando. Así que nada, hasta la próxima y que se sigan gestando espacios como este ya sean de forma virtual o presenciales es lo que yo diría para cerrar en este momento ya Igual los espero en Oaxaca con un mezcalito, no se preocupen Muchas gracias Les esperamos <risa> Muchas gracias, un saludo Saludos. a todos todas Un gusto, Julieta, Lucas Luis y Alejandra, muchísimas gracias por todo, estamos en contacto Gracias a todos.